Hola amigos televidentes me, me encuentro aquí en este momento Para mmm, dialogar aspectos relacionados A la sabiduría, al conocimiento Y quería hacer algunas reflexiones Con relación a, a, ciertas, a ciertos aspectos Que tienen que ver con, con nuestra vida eh, Uno generalmente tiene la la percepción de que uno maneja su vida, de que uno es el artífice de su propia existencia. Pero lamentablemente, lamentablemente digo porque es algo que nos lleva a que no tengamos la posibilidad de ser felices, que ese es uno, uno de los objetivos de nuestra existencia. Lamentablemente decimos, no somos nosotros quienes manejamos nuestra vida. Nosotros tenemos un destino que de alguna manera tiene que ver con lo que hemos sido desde que nacimos, con nuestra crianza, y con algo que no lo alcanzamos a entender y comprender, pero tiene que ver con algo que viene de otras existencias anteriores, que nos marca un destino, un determinado destino. Pero en la vida, en una existencia, nosotros tenemos, podríamos decir, un 30% de libre albedrío que podemos manejar y un 70% que lamentablemente no podemos controlar, porque tiene que ver con lo que nos toca, con ese destino que tenemos marcado, con algo que traemos, que como decíamos viene de otras existencias, pero también va este, acomodándose de acuerdo a, a las vivencias que vamos teniendo en la vida desde que nacemos. En la Gnosis hablamos siempre de que nosotros vamos creando una personalidad, los primeros años de vida, que tienen que ver con lo que recibimos de educación, con lo que los ejemplos de vida que nos dan los seres con los cuales compartimos nuestra niñez, y que eso va marcando un aspecto de nuestra personalidad, y eso va formando ese destino, que podríamos decir el destino es lo que nos va a suceder, o el punto en el cual nosotros vamos a llegar en esta existencia, en esas en ese tiempo de vida que tengamos en esta existencia, tenemos un destino marcado, pero como decíamos, tenemos un 30% de libre albedrío que podemos manejar. En ese 30% de libre albedrío es posible, gracias a que podemos manejar y cambiar muchas cosas, si nosotros le ponemos conciencia a nuestra vida. ¿Qué quiere decir ponerle conciencia a nuestra vida? Eh, poder aprender de las cosas que nos pasan Estar atento a lo que nos sucede diariamente De día a día, de momento en momento Estar reflexivo de las cosas que nos pasan Hacemos durante el momento en el cual nosotros nos vamos al descanso Nos entregamos al descanso en la noche Una reflexión de lo que hemos vivido durante el día y ponemos en esa balanza de las cosas buenas, correctas que hemos hecho y las cosas negativas, reflexionamos de lo que hemos vivido a lo largo del día. Miren, eso nos llevaría a nosotros, si nosotros hacemos eso, nos llevaría a ir logrando una conciencia de nuestra propia existencia. Claro, muchas veces llegamos a la noche tan cansados que simplemente nos, vamos, nos entregamos a la Morfeo, nos vamos ahí a dormir y quedamos y nos despertamos al otro día sin tener ningún tipo de recuerdo, ni siquiera los sueños nos acordamos. Eso tiene que ver con algo que tenemos que cambiar de nuestra existencia, de nuestra vida, del diario vivir. Porque si nosotros llegáramos a la noche y hacemos una pequeña relajación, hacemos una pequeña reflexión, un análisis del día y podemos ser conscientes de las cosas que hemos vivido, vamos a tener un otro día un, con una mejor capacidad de entender las cosas que nos van pasando. Claro, lo ideal sería que nosotros vivamos cada momento de nuestra vida atento, consciente, sabiendo, es decir, de vivir el momento como se dice. Carper Dien, esa frase en latín que dice «vive el momento». Ojalá así sea, propongámonos ser lo más pacientes en nuestra vida, estar lo más ubicado y concentrado en las cosas que estamos haciendo y tratemos de vivir cada momento como si fuera el último momento de nuestra vida. Eso nos va a dar la capacidad de manejar ese 30% del libre albedrío que tenemos en la vida. Y vamos a poder lograr ser los artífices de nuestra existencia, e incluso también lograr, hasta posiblemente, cambiar ese destino que tenemos marcado, porque ese destino está forjado por el presente que estemos viviendo. Bien, amigos, estas son simplemente reflexiones en lo que es, en que damos de llamar, cinco minutos de dosis, de conocimiento, de sabiduría. Muchas gracias. Oh, <laughs>